se alinearon, tu cuerpo y mi cuerpo en uno se convirtieron, nos entendimos solamente con Ti, cambiame un poco de esto, dale Poneme algo más movido, no sé Algo más tropical Algo bien latino Rompete esa salsa quiero que me susurre al oído que me acompañe y se quede. Y instrumentos, a ti haciendo magia, pauto